Luego, Aleida, su participación. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias. Pues continuamos y es un gran placer para mí darle la, eh, darle la bienvenida a Aleida Rueda, eh, a quien conozco ya desde hace varios años porque hemos coincidido en muchos espacios. Eh, pues les voy a contar un poquito sobre ella. Eh, Aleida Rueda es periodista de ciencia mexicana. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó un máster en Periodismo para Agencias de Noticias en la Universidad Rey Juan Carlos, España, que incluyó un periodo de prácticas en la redacción de la agencia EFE en el Cairo, Egipto. También tiene un diploma de Periodismo para Países en Desarrollo en el Indian Institute of Mass Communication en Nueva Delhi, tiene 18 años de experiencia como escritora científica, tanto en inglés como en español, sobre ciencia, salud, medio ambiente y cambio climático en países de desarrollo, con especial atención a América Latina. Durante ocho años, Aleida fue la coordinadora de comunicación del Instituto de Física de la UNAM y ahora trabaja como comunicadora científica en el Centro de Ciencias de la Complejidad C3, ambos de la UNAM. Como colaboradora ocasional, Aleida escribe noticias y produce contenidos. Multimedia para la Net Latinoamérica y Salud con Lupa de Perú. También es columnista de Pie de Página de México y Fundación Gabo Colombia. Aleida es cofundadora y expresidenta de la Red Mexicana de Periodistas Científicos. Yo quiero hacer hincapié en la gran labor que ha hecho Aleida para impulsar el periodismo científico en nuestro país. Y además quiero mencionar que el año que entra será una de las conferencistas magistrales del Congreso eh, Internacional PCCT, lo cual es una cosa fabulosa y eh, bueno, pues te agradezco muchísimo tu presencia aquí, querida Leida eh, yo sé que estás ocupadísima, pero es un placer escucharte, muchísimas gracias Muchas gracias Gaby, muchas gracias Ismael la verdad es que es un eh, placer tremendo estar eh, en, en este evento eh, de, de, en el que coincidimos diferentes eh, eh, profesionales de diferentes disciplinas eh, que pues nos une esta, esta reflexión en torno a la perspectiva de derechos humanos. Eh, yo, a diferencia de mi maestro también, eh, Felipe López Veneroni, no, no, no puedo eh, hablar sin una presentación, así que les voy a pedir un minutito, menos de un minuto, para compartir mi pantalla y que pueda hablarles con toda la seguridad. Ahí estamos. Entonces... ¿Me ven ahí, verdad? Se ve perfecto, gracias. Sí. Gracias. Bien, pues... Eh... Una de las... Eh, de los beneficios o de las ventajas de participar en encuentros así es que nos obligan a pensar, a reflexionar sobre cosas que probablemente ya hemos eh, pensado, pero que vale la pena hacer estas conexiones. Yo personalmente no soy, no me considero especialista de derechos humanos, ni mucho menos, pero cuando Gaby me invitó, eh, creí pertinente hablar, eh, buscar, digamos, eh, las palabras correctas para hacer este vínculo para explicar este vínculo entre periodismo de ciencia y vínculo y, y, y los derechos humanos, y sobre todo eh, mostrarles algunas de las cosas que han hecho mis colegas para eh, pues hacer esta representación mucho más clara, hacer este vínculo mucho más claro. Eh, también voy a partir, como, como bien lo hizo eh, eh, el, el, el, el profesor López Veneroni, de algunas eh, conexiones, que vemos desde los primeros eh, artículos, los primeros eh, documentos sobre derechos humanos en general. Y específicamente me voy a, eh, me voy a, pues voy a empezar hablando de periodismo como una actividad profesional de, de manera general para poder llegar al periodismo de ciencia. Entonces, pues básicamente en la Convención Americana de Derechos Humanos es, digamos, el artículo 13, el que nos da estas primeras líneas sobre el derecho. A la información. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión y este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras. Eh, es eh, de llamar la atención que eh, en un documento posterior, en una opinión consultiva, la OC 585 de 1985, que hace la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en respuesta a una petición del, eh, del gobierno de Costa Rica, hace hincapié en que este derecho, el que ya les decía, el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, está totalmente conectado con el periodismo, con la labor del periodista. Dicen en esa, en esa opinión consultiva de la Corte que a diferencia de un médico o a diferencia de una persona dedicada al derecho, a las leyes, eh, que no necesariamente su profesión representa un derecho de sí mismo, en el caso del periodismo sí lo es. La, la, el ejercicio periodístico, Justamente consiste en, lo que les decía hace, hace rato, buscar, recibir y difundir informaciones e ideas. Eh, pero además dice que, eh, dado que no se pueden eh, diferenciar, no se pueden distinguir el ejercicio del periodismo profesional y la libertad de expresión, el periodista no es otra cosa más que, o, o no es otra cosa sino una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado. Idealmente bien remunerado, cosa que no pasa en la realidad. Eh, pero claramente estas, estas definiciones, estos primeros grandes principios sobre el papel del periodismo en su eh, trabajo para ofrecer información, para que haya sociedades en las que existe la libertad de expresión, en donde las sociedades acceden a información de calidad, pues implica también una responsabilidad. Entonces... Eh, pues claramente una de las cuestiones que se han discutido durante muchos años es justamente cómo ser responsable al representar ese derecho. Y claramente yo al menos veo un vínculo clarísimo en cómo representar ese derecho de manera adecuada y los derechos humanos. De hecho, justamente el Instituto Interamericano de Derechos Humanos eh, ha, eh, pues, ha publicado diversos documentos, pero sobre todo este, que les recomiendo muchísimo, es de hecho una guía periodística eh, que tiene que ver con los, con los derechos humanos de las mujeres y las personas sexualmente diversas y el periodismo, cómo hacer este tipo de coberturas. Y en este documento hace énfasis en la necesidad de tener un periodismo con enfoque en derechos humanos. Y esto significa eh, muchas cosas, de hecho hice ahí una, eh, una definición con varias de las ideas que se plantean aquí, pero es básicamente un periodismo que respeta la dignidad de las personas y que denuncia con ética profesional y de forma oportuna y preventiva potenciales abusos y violaciones por parte de los poderes públicos, yo añadiría po eh, poderes privados también, y su develamiento tras su realización. Entonces es una especie de, y más adelante lo veremos, de perro guardián, una, eh, una, un oficio, una, una, una profesión que justamente va a velar por los intereses públicos. En ese mismo documento también plantea eh, otra, otra definición, otras definiciones por parte de Juan Carlos Suárez Villegas, un eh, profesor de la Universidad de Sevilla, que le ha dado bastantes vueltas y ha dado muchas reflexiones sobre la deontología de eh, pues, las, las informaciones de las agencias periodísticas, de las eh, instituciones periodísticas. Y él plantea que la información no debe ser tratada como mercancía, sino como un servicio público que permita a los ciudadanos contar con más recursos para defender sus derechos y por lo tanto la labor del periodismo es enseñarle a los ciudadanos a ejercer como ciudadanos, a que tomen conciencia de que la información es un instrumento de poder de aquel que le, que le legitima para reclamar de esos otros poderes constituidos lo que le corresponde como ser humano. Entonces, claramente aquí ya vemos desde, el, desde el, eh, las mismas instituciones que tienen que ver con, con derechos humanos internacionales un claro eh, vínculo entre qué entendemos por periodismo y por este ejercicio de compartir información, eh, adquirir información y eh, explicarla, digamos, con la, la responsabilidad de que en ese ejercicio Haya la posibilidad de que la ciudadanía acceda a información para poder tener un mayor, una mayor acción como ciudadanos. Yo le diría una acción política como ciudadanía. Y afortunadamente... Eh, imagino que habrá muchísimos medios, pero afortunadamente en años recientes ya hay medios que se posicionan respecto a los derechos humanos, a este tipo de cobertura que dignifica a, a las personas que, que, que no eh, transgrede sus derechos. Un ejemplo es El País, aquí pueden ver su manifiesto sobre periodismo y derechos humanos que publicó en el 2008, reciente. Eh, y plantea que el derecho a la información es una condición fundamental para el desarrollo pleno de la democracia, así como para los ciudadanos, para que los ciudadanos puedan opinar y actuar libremente. ¿no? Y hablamos de eh, libertad de expresión tal cual, de libertad de acción y eh, esto a partir de una información este, pues, eh, confiada, confiable y de calidad. Los periodistas y las empresas periodísticas deben contribuir a que se respeten los derechos humanos y su labor debe poner de manifiesto todas sus violaciones. Eh, otros medios, y planteo, eh, bueno, no se alcanza a ver ahí la, la imagen, pero hablo de pie de página, eh, bueno, de, de periodistas de a pie, que es digamos como el conjunto de periodistas, medios, periodistas, eh, eh, eh, que, de los cuales forma parte Pie de Página, hacen también ya posicionamientos que además nos dan eh, claves, nos dan eh, cosas mucho más prácticas para entender a qué nos referimos con periodismo y derechos humanos, pero sobre todo para saber cómo llevarlo a cabo. Ellos dicen que el periodismo con enfoque de derechos humanos se ocupa de posicionar agendas que han sido históricamente excluidas. A partir de ello busca explorar ángulos y miradas distintas que aborden temas sociales y explicados en forma estructural, es decir, sus orígenes, sus causas, sus efectos y sus actores involucrados. Es, yo diría, una, pro, una eh, propuesta ¿no? de hacer un periodismo en el que claramente se enfatiza el papel de las poblaciones históricamente excluidas, históricamente excluidas también de eh, las informaciones dentro de los medios de comunicación, de los ángulos periodísticos dentro de las agencias informativas, de la de los lenguajes, no de la, de, de la forma de narrar estas historias y es justamente esta propuesta por parte de algunos medios que ya empiezan y eso pues lo vemos aquí 2021 pero digamos ya hay muchos más que empiezan a ver esta, este enfoque como una necesidad intrínseca no una, una una una característica intrínseca del periodismo del quehacer periodístico que podría ser obvio pero pues no lo ha sido tanto y no solamente eso sino que parten, de hecho hacen una caracterización muy, este, muy fácil de entender, muy fácil incluso de, de compartir, en el que se plantea justamente que el periodismo no es neutral, y esto no deberíamos eh, confundirlo con un periodismo activista, ¿no? un periodismo a favor de ciertos intereses, más allá, o sea, que no sea el interés público. El periodismo no es neutral porque tiene una posición ante los temas que aborda y profundiza en las condiciones estructurales de la desigualdad con la exploración de nuevos enfoques y lenguajes. ¿Esto qué significa? Que tenemos que replantearnos en muchas ocasiones, en la mayor parte de nuestro servicio per periodístico, desde dónde nos estamos posicionando, cuál es la agenda de mi cobertura y desde dónde estamos trabajando. Y parecería obvio, pero la verdad es que sucede con bastante frecuencia que eh, hacemos periodismo sin, sin reflexionar en estos, en estos asuntos y partimos de lugares o, o eh, planteamos historias en las que ni siquiera conocemos el contexto, no estamos sensibilizadas ante ese contexto, y en consecuencia el resultado pues, suele, suele ser bastante, eh, eh, digamos, alejado de lo que sería un periodismo con enfoque de derechos humanos. Yo les traigo ejemplos, este, quisiera ver, ay, déjenme eh, detenerme mi... Eh, compartir pantalla, porque lo que no hice fue compartir pantalla con audio. Entonces, eh, ahí estamos, otra vez. Y este es un ejemplo, vamos a ver. Bienvenidos a San Juan Cancuc, a no ser que quieran vacunar a sus habitantes contra la COVID-19. Los 24.000 residentes de este municipio indígena de Chiapas, en el sur de México, han decidido excluirse de la campaña gubernamental para inmunizar a la población contra el coronavirus. Como otros territorios mayas, toman sus propias decisiones en una asamblea general y las autoridades civiles deben respetarlas. Dicen que la pandemia pasó de largo y quieren que las vacunas hagan lo mismo. La gente, todo está en calma, no hay, este, no hay pandemia. Pues gracias a Dios, hasta, hasta ahorita no hay este, pandemia, no hay, este, no hay ninguna persona, han fallecido, no, este, aquí en el pueblo todo está tranquilo. Los representantes de esta comunidad maya tzeltal advirtieron por carta al gobierno de su decisión y lo exoneran de cualquier responsabilidad. Se estima que hay algo menos de 8 millones de indígenas en México, que tiene 126 millones de habitantes. Desde que comenzó la pandemia... Más de 1.900.000 personas han contraído la COVID-19, de las cuales han fallecido 163.000. Eh, les muestro esto como un ejemplo claro en cuanto a lo poco que podemos, bueno, a lo, a lo frecuente que es que no se discuta, que no se reflexione sobre el papel desde dónde estamos cubriendo esta noticia, desde eh, qué, pues claramente desde qué privilegios estamos cubriendo este, este, esta situación y lo poco que estamos dispuestos a profundizar, a reflexionar, a explorar, otros ángulos, otras voces, por supuesto, otras formas de entender la realidad, otras motivaciones, en este caso específico, para no vacunarse, y simplemente se queda esta noción de que, pues, este pueblo de personas, no lo dice claramente, pero bueno, uno podría suponerlo, ¿no?, ignorantes que no se quieren vacunar. Entonces, eh, me parece muy muy pertinente esta, esta, esta, este vínculo, ¿no?, este... Eh, recordar permanentemente la necesidad que tenemos como periodistas de traer el enfoque de derechos humanos, no solamente ya en la práctica, sino previo a, a la eh, selección de temas, la selección de fuentes, la selección de lugares a, las que, a, a los que podemos ir y queremos ir y estamos sensibilizados para ir. Eh, a eh, la cuestión que sucede con bastante frecuencia también, que muchos medios internacionales mandan a sus corresponsales, ayudados por estas, est estos otros personajes que les llaman fixers, que son justamente las personas que están en el terreno, que conocen el, el, el, el territorio y que son los que fixean, arreglan el escenario para que los periodistas internacionales puedan venir a hacer su cobertura, y que muchas veces queda alejada, queda ajena, a reflexiones, a eh, formas culturales, sociales, económicas, de las que nadie les ha hablado, y las que puede tener un impacto, ¿no? O sea, el, la ausencia de estas, de estas eh, formas de ver la realidad y entender al mundo, quedan ausentes en esa cobertura. Entonces, claramente ahí las audiencias pierden, los medios pierden, los periodistas y las periodistas perdemos el enfoque de derechos humanos que ayudaría a que la ciudadanía adquiriera mayor poder y en ese sentido mayor acción política para cambiar su realidad. Entonces, no es trivial, creo que es cada vez más eh, importante el tener este tipo de reflexiones. Les pongo el otro ejemplo, yo diría un ejemplo... Eh, eh, totalmente distinto, parece que estoy promoviendo pie de Página, pero la verdad es que es uno de los pocos medios que están desde, su mismo, desde sus mismos principios editoriales enfocados totalmente en esta perspectiva de derechos humanos. Les, les, les leo esta última parte, es un reportaje muy amplio de mi eh, compañera Ángeles Mariscal, a quien tuve el, eh, la fortuna de, de, de conocer y asesorar en, un, en, en otros reportajes. Eh, pero ahí claramente se ve esta otra otra visión de hacer cobertura del mismo tema prácticamente de la misma región ella es chiapaneca por cierto no entonces conoce muy bien el territorio conoce muy bien estas comunidades ha cubierto muchos temas este relacionados con estas comunidades y entonces hace hace este últimos estos últimos párrafos en su cobertura que me voy a pedir a, a permitir leer según ha podido constatar esta periodista, durante muchas visitas a diferentes zonas indígenas desde agosto del año pasado, las comunidades indígenas continúan viviendo como si no hubiera pandemia. Aquí las personas saludan afectuosas sin temor al contacto corporal. Los niños juegan juntos en las calles. Los hombres y las mujeres se reúnen en los parques y hasta en las iglesias. Nadie usa cubrebocas. Y no es que no haya contagios. Y hasta muertes generadas por el virus SARS-CoV-2. Es que, como dice, como dice don, don Manuel, acá sobrevivimos solos. Acá nos curamos con nuestra medicina tradicional. Acá no tenemos miedo. Me salto hasta los dos últimos párrafos. La especialista refiere que en las zonas rurales e indígenas de Chiapas hubo miedo, desinformación. Pero no se vivió el estrés y la psicosis que tuvimos en las ciudades. Las personas siguieron haciendo su vida normal, se siguieron reuniendo, siguieron saliendo al campo a trabajar. Si a eso sumamos que viven en espacios más ventilados, que su alimentación es más sana, el resultado es positivo y es quizás por eso que no tienen interés en vacunarse. Don Manuel la escucha y asiente. Dice que él, aunque se enfermó del virus, confía más en la medicina tradicional que en la de los hospitales añade que por ningún motivo va a vacunarse, mejor que me recoja Dios y no el Caxlan, kax, kax, que literalmente significa gallina blanca, pero que, los, que las comunidades indígenas lo usan en alusión a el que viene de fuera o lo que viene de fuera de sus pueblos. Entonces, les recomiendo este, este reportaje, creo que es un muy buen ejemplo de la cobertura que realmente es pretende o eh, incluye ¿no? una visión mucho más objetiva, más allá de juzgar, más allá de eh, generar eh, pues juicios de valor o de ponerse en un nivel de superioridad ¿no? epistémica o este, social, económica, que, eh, desde la cual observa la realidad. Creo que aquí es, una, es, un, es un periodismo que justamente trata de explicar, entender primero y explicar cuáles son las motivaciones, eh, a veces muy bien justificadas, ¿no? De los grupos que no están, eh, que no confían en las vacunas, que no confían en los hospitales, porque no confían en los gobiernos, porque no confían en los entes externos a sus comunidades que no entienden, ¿no? Que, que históricamente han llegado simplemente a imponer su voluntad y este creo que es un tipo de periodismo justamente que trata de hacer las cosas distintas o al menos de mostrar esas complejidades no creo que al final de cuentas la realidad es compleja y es el periodismo tiene la responsabilidad de mostrar esa complejidad. entonces eh, partiendo de eso quiero pasar a hacer este salto a el periodismo de ciencia que es digamos mi mi, mi, mi profesión este pues, eh, de tantos años, de, de, de cerca de dos décadas, porque esta reflexión también atañe al periodismo de ciencia. Este enfoque de derechos humanos también atañe al periodismo de ciencia desde distintos eh, ángulos. Para empezar, creo que una de las... Eh, reflexiones más importantes y que creo que cada vez se discute más en los entornos periodísticos, es esta eh, diferencia entre el periodismo porrista, el periodismo que suele alabar a la ciencia, que suele verla, cubrirla de manera poco crítica, de manera sometida, ¿no? al nivel, al, a la autoridad, eh, que no hace ningún escrutinio ¿no? para saber de qué forma la comunidad científica, la generación de conocimiento está realmente respondiendo al interés público. Tenemos muchos ejemplos, ahorita voy a darles algunas claves que seguramente les traerán a la mente ejemplos de periodismo así, pero por otro lado tenemos este otro tipo de periodismo que es Periodismo general, pero digamos en la ciencia es mucha más clara esta diferencia porque en este caso estamos hablando de periodismo que eh, hace un escrutinio eh, un, eh, ¿no? de la actividad científica y pone en, en un nivel mucho más protagónico el interés público antes que el interés científico. Entonces, eh, cuando hablamos de periodismo de ciencia porrista... Eh, estamos hablando de un, una, eh, digamos un ejercicio periodístico que no necesariamente se ajusta a los principios periodísticos, que es lo más incongruente y lo más irónico. ¿no? Eh, cuando un periodista o una periodista es porrista? Cuando hace una elección de fuentes con base en, más que con, la, con, con base en la información que pueden eh, proveer, lo hace con base en lo fácil que es llegar a esa persona o la fama que tiene esa persona, ¿no? Basta contraer a una vaca sagrada o basta contraer a una persona con millones de seguidores para decir que estoy eligiendo una fuente ad hoc al tema de investigación o al, al, al tema de investigación periodística, etcétera. Eh, Cuándo se convierte un periodista en un periodista por, porrista, cuando no hace un, script, un escrutinio sobre lo que dice la fuente y en vez de eso lo toma como un hecho absoluto o incuestionable. Y eso lo podemos ver en cantidad de entrevistas, incluso las grandes periodistas, los grandes periodistas eh, eh, de décadas ya en la, en la profesión, cuando les toca entrevistar a una persona científica, eh, es como si dejaran de, ser, de hacer periodismo, es como si les quitaran esta parte crítica, escéptica, que usualmente tendrían con fuentes políticas, ¿no? con, con legisladores, incluso hasta con empresarios, y con científicos y científicas, es como si fuera un sometimiento a, ese, a esa autoridad epistémica, y eh, toman, eso, to, toman ese, esas declaraciones como una verdad absoluta que no se puede cuestionar. Eh, Cuando también sucede periodismo purista en periodismo de ciencia? Cuando se limitan a hacer análisis simplones o superficiales de las problemáticas que afectan a muchas personas. Eh, en temas como la pandemia, por ejemplo, siempre que había no siempre, digamos, no quiero generalizar, pero había grandes ejemplos de eh, eh, cuando ya tocaba hacer una exposición o una explicación mucho más sofisticada de asuntos científicos, de asuntos estadísticos, de asuntos epidemiológicos, terminaban eh, siendo reflexiones pues, muy, muy superficiales, muy politizadas, ¿no? si era simplemente a favor o en contra del gobierno, y poco científicas, poco eh, profundas respecto a las inercias y las complejidades eh, netamente científicas. Cuando también se vuelve porrista? Cuando el ángulo se centra exclusivamente en las historias positivas de la ciencia, sin abundar en todo lo que está dentro, inmerso y detrás y delante de la, de la, de la, de la, de la comunidad científica, ¿no? los conflictos, los conflictos de intereses, los intereses económicos, eh, los intereses políticos, las problemáticas internas de las mismas comunidades que es, tienen una influencia en la generación de conocimiento y, y como periodista tendríamos que estar eh, reflexionando y cubriendo este tipo de cosas. Eh, y el método cuando no se verifica la información cuando se difunde algo sin estar seguro de que es confiable cuando se busca el click by it o eh, pues el, el, el tenerla exclusiva antes incluso de estar plenamente seguros de que esa información es eh, confiable entonces ciertamente hay eh, demasiado que hacer dentro de la comunidad periodística. Esta reflexión sobre el vínculo con derechos humanos creo que tiene que ser un ejercicio permanente de autocrítica sobre qué tanto estamos realmente poniendo el interés público y los derechos humanos en de nuestras fuentes y en nuestras eh, pues, eh, actores de las historias eh, eh, mucho más preponderantes que eh, los intereses políticos, científicos o económicos de otros eh, actores. En cambio, entonces, el perro guardián, al menos en periodismo de ciencia, y esto es algo que pues, ha sido producto de mi propia reflexión, es aquel que hace un escrutinio de la ciencia y sus comunidades para dar información que sea relevante en términos científicos, pero sobre todo, periodísticos, que sean del interés público y que por sus consecuencias previsibles o inmediatas puede influir sobre la población, sobre los grupos de poder y sobre las políticas públicas. Entonces esto es como también muy importante traerlo a colación porque de pronto existe esta noción de que el periodismo de ciencia es aquel que únicamente se limita a hablar de asuntos científicos, ¿no? de los grandes descubrimientos, de las labores de laboratorio de ciertas comunidades, de eh, investigaciones tipo premios Nobel, cosas así, pero que poco se hace esta, esta relación con problemáticas sociales, problemáticas de la realidad, ¿no? desde el tráfico hasta la corrupción que tienen una, una, una línea científica, un ángulo científico, que poco aparece en los medios, y que sin esa información es muy probable que mucha buena parte de la población no pueda ejercer esta acción eh, mucho más participativa como actores sociales, como ciudadanos. Y quiero cerrar simplemente preguntando si existe ese tipo, este tipo de periodismo, porque a veces puede suceder también que está este ideal, ¿no?, de lo que tendría que hacerse, y cuando alguien le pregunta, bueno, ¿a qué periodista de ciencia conoces que lo haga? O ¿a qué periodista de ciencia conoces este de, de manera general? Y la verdad es que eh, pues hay, hay, hay poco, poco conocimiento sobre que este periodismo existe, y existe además en México. Y les traigo algunos ejemplos, esto no es México, es España, es el país, por supuesto, que además tiene bastantes recursos para hacer este tipo de, de, de, de reportajes, pero claramente es un ejemplo de cómo a partir de la información científica eh, se puede hacer esta eh, accesibilidad para que más gente pueda eh, ligar esa evidencia científica con su toma de decisiones. Esto eh, fue un, uno de los reportajes más leídos durante la pandemia y, es just, y era justamente como a partir de tres escenarios distintos, y lo ejemplificaron, lo, lo mostraron gráficamente de manera muy fácil de entender, como en tres escenarios distintos, una oficina, me parece que un, un bar, eh, un autobús, un restaurante, una oficina y un autobús, eh, eh, sur, surgieron contagios, ¿no? A partir de qué condiciones, a partir de qué tipo de ventilación, cuántas personas había ahí, etcétera. Entonces, era muy fácil de acceder a cómo esa información científica, esa evidencia científica podía ayudarte a prever ciertas situaciones y entonces tomar una decisión distinta, si así lo, si así lo querías. Eh, periodismo de ciencia para ayudar a evaluar evidencia, ¿no? También es una forma, creo yo, esto es de Perú, de un, un eh, eh, medio de comunicación en el que también colaboro, en el que gracias a un conjunto de colaboración, que eso estaba desde el principio cuando les decía eh, los digamos, las características del periodismo con enfoque en derechos humanos, la colaboración me parece que es un eje central para incluir diversos conocimientos, diversas miradas, diversas formas de eh, entender la realidad, y esto es justamente producto de eso, de la colaboración de un grupo de periodistas con un grupo de científicos y científicas de Chile que hicieron toda esta evaluación sobre la evidencia disponible de los medicamentos, de los fármacos que estaban siendo utilizados eh, para... Eh, disminuir síntomas para el tratamiento de COVID, para prevenir COVID, o al menos así se vendían. Entonces hacían, hicieron esta, esta especie de semáforo ¿no? en donde se pueden ver qué tipo de medicamentos son los que tienen mayor evidencia con base en justamente eh, los artículos, los, los, los, los papers que se produjeron y los que realmente no tenían absolutamente nada de eh, evidencia y que su uso podía eh, propiciar riesgos a la salud, como fue el caso del dióxido de cloro. Eh, este es otro ejemplo que me gusta muchísimo nombrar, mencionar, porque es de unos colegas en Italia, Francia, el es, eh, Michele Catanzaro, eh, que hizo todo un reportaje para eh, evaluar qué tanta evidencia había de que las pruebas de voz en los juicios contra eh, ciertas personas hicieron una investigación sobre varios casos de personas que estaban en la cárcel eh, y en la que las pruebas contra ellos habían sido pruebas de voz. Entonces es una investigación en donde hablan con varios investiga in, in, in, investigadores en temas de bioacústica para determinar justamente qué tanto, cómo se puede asegurar de que una voz le pertenece a cierta persona, y cómo hay tantos huecos, suficientes huecos, para eh, pues no tener certeza de tal. Y entonces, eh, concluir, por ejemplo, que muchas de estas personas estaban en eh, la cárcel por, eh, de manera injusta. ¿no? Entonces, es una clara vinculación entre el periodismo la ciencia o la información científica necesaria para responder a, a un interés ciudadano y asuntos de derechos humanos tan importantes como eh, la prohibición de la libertad. Eh, otros ejemplos tienen que ver con los conflictos de interés, ¿no? O sea, el asunto de que eh, buena parte, o no sé si buena parte, pero hay buenos ejemplos de que las empresas, las industrias, todo de eh, alimentos eh, procesados, ¿no? Este o, em, o empresas como Coca-Cola han eh, pagado a científicos y científicas para tener eh, evidencia a su favor o evidencia de que no son tan dañinos a la salud y con esto ir por eh, pues la vida y frente a las audiencias eh, eh, eh, eh, diciendo o dando mensajes científicos, entre comillas, eh, eh, sobre las ventajas o beneficios o la, eh, el, el no daño de sus productos. Entonces el periodismo de ciencia también existe para visibilizar esos conflictos de interés. Mi colega Kenia Velázquez. Estos sí son mexicanos. Este, en, en la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia lanzamos un proyecto el año pasado eh, eh, que se llamó COVID Conciencia y que justamente buscaba mostrar cuáles eran esas deficiencias a nivel de método ¿no? o sea A nivel de práctica periodística, el contraste de fuentes, la lectura de informes científicos, las entrevistas, las entrevistas críticas con fuentes científicas, el uso del lenguaje, eh, etcétera, para de, eh, revelar ¿no? cómo muchas de esas informaciones realmente no tenían sustento científico. Esto es un ejemplo de un, una nota que se compartió... Pues en grupos de WhatsApp, en, en, en, en redes sociales, en donde se le atribuía a un médico que decía que las vacunas estaban aumentando los, eh, los, los casos de cáncer de endometrio. Y bueno, nuestra labor, esta es mi colega Evelyn Ayala, hizo toda esta investigación para eh, ofrecer eh, pues las explicaciones a partir de fuentes científicas confiables, a partir de la lectura de informes científicos y de papers, eh, ¿qué, ¿Qué tanto de eso era eh, verdad? ¿Mentira? Claramente lo dice ahí, es mentira. Pero además eh, tuvimos esta, este, esta colaboración con eh, intérpretes del purépecha, del otomí, del ñañú y del maya para convertir esa información que probablemente se hubiera quedado en entornos mucho más privilegiados, citadinos, con acceso a internet, este, en, en, en productos que pudieran llegar de otras formas y en las lenguas originarias de las puebla, de, de, de, de distintas comunidades, eh, eh, pues llegar a ellas, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de derechos humanos, ya lo decía también el profesor López Veneroni, estamos hablando de eh, eh, in, la inclusión, lingüística, ¿no? Para que más personas puedan tener acceso y esta acción política de las que les hablaba. Y finalmente, el periodismo de ciencia para cuestionar políticas institucionales dentro de las instituciones científicas también ¿no? hay violaciones a derechos humanos. Eh, eh, este es un caso, eh, eh, pues, bastante... Eh, pues yo diría que tuvo bastante notoriedad, que lo ha tenido, es un reportaje de Science de mi colega Emiliano Rodríguez Mega, eh, que hace toda una eh, caracterización de varias denuncias de acoso sexual en una institución científica, y eh, eh, eh, haciendo una eh, larga eh, investigación, eh, hablando con las víctimas de una forma, creo yo, bastante digna, bastante profunda, que eh, creo que no es común ver en los medios de comunicación en México, de hecho claramente tienen que ser en medios gringos, porque esto es una eh, cuestión que todavía se discute poco, que se visibiliza poco en, las, en nuestras instituciones científicas, y que claramente pone eh, el, el ojo en qué tanto estamos defendiendo o protegiendo los derechos humanos dentro de las instituciones científicas. Entonces, eh, quiero eh, simplemente recordar, esto que les decía al principio, que la información no debe ser tratada como mercancía, sino como un servicio público que permita a las ciudadanas y ciudadanos contar con más recursos para defender sus derechos. Y en ese sentido, el, el ejercicio del periodismo de ciencia es sustancial. Entonces, eh, solamente quiero terminar con esta idea que necesitamos periodismo de ciencia con enfoque de derechos humanos, porque hay múltiples estructuras sociales, económicas, políticas, ambientales, sanitarias y científicas también, que amenazan o violan los derechos humanos eh, eh, y que para visibilizarlas, explicarlas, denunciarlas, prevenirlas, se requiere el ejercicio periodístico especial en, es, especializado en ciencia, pero también ético, independiente y profesional. Entonces, Cierro con eso, es una invitación también eh, para que conozcan a la red mexicana de periodistas de ciencia que justamente eh, pues, pugna por un periodismo de ciencia profesional, ético y con un nivel de especialización que, les permita, que nos permita como periodistas tener el interés público como gran protagonista y muy, con muy, eh, muy eh, alineado al enfoque de derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aleida, por una ponencia excelente, de verdad, fabuloso lo que estás haciendo y lo que planteaste ahora. En particular me encantó esto de un periodismo crítico que dé dignidad a la gente, a las diferentes voces, que, que no solamente eh, reporte la ciencia de manera, pues como borrista de la ciencia, como decías tú, sino realmente que se haga un estudio crítico y, y se reporte de manera crítica esto de las comunidades, por ejemplo, de los casos de acoso. Y también me encantó lo que hablaste de este, los reportajes que realmente toman la, la voz de las personas de diferentes comunidades o de comunidades originarias. Y entonces no es simplemente eh, la, el reporte superficial de son ignorantes y por eso no quieren vacunas, sino realmente estudiar a fondo los casos. Y eh, aquí hay algunas preguntas. Muchas felicitaciones por tu ponencia. Y eh, yo quiero plantearte un caso este, que platicamos mis estudiantes del posgrado de, de filosofía de la ciencia y yo, el día del temblor, del segundo, del temblor de hace poquito, del último 19 de septiembre, porque eh, todos mis alumnos, y bueno, desde luego yo hemos estudiado carreras de ciencia, yo siendo matemática, pues estaba convencida de que la probabilidad de un temblor el mismo 19 de septiembre, pues tendría que ser bajísima y sin embargo pasó, ¿no? Entonces, eh, mis alumnos me hacían, llegaron y me dijeron, necesitamos una sesión de terapia, porque nosotros eh, estamos convencidos de la ciencia, hemos visto todas este, pues, las cosas que dicen que los temblores no se pueden predecir, que, que eh, no podría ser el mismo día, y sin embargo está pasando, ¿no? Entonces, eh, yo lo que les decía, pues es justo que hay que este, tener una actitud crítica siempre entre las, la ciencia, y bueno, pues este, observar estos fenómenos. ¿Cuál es el papel del periodismo de ciencia cuando, desde luego, queremos dar una voz crítica a muchas comunidades, pero del mismo modo que, que en el caso del COVID, pues también hay un montón de interrogantes que la ciencia a veces no puede responder o que no han sido completamente estudiadas? ¿Cuál es el papel del periodismo de ciencia en estos casos? ¿Y que... Creo que, que sí, un, un papel sustancial, y eso es algo que nos cuesta de pronto explicar, porque se contrapone con eh, los objetivos más generales del periodismo, ¿sabes? Del periodismo en general. Lo que sucede eh, con bastante frecuencia es que, eh, los y las reporteras estarían buscando lo nuevo no las respuestas absolutas las formas de darle confianza a la gente el salir primero antes que los otros el tener la exclusiva, el ganar seguidores, el, el sobrevivir como medios no que, que, que realmente pues, es justificable en una industria en la que cada vez hay más competencia eh, puede surgir esta necesidad de manera permanente de responder sí o no, entonces eso es mucho lo que sucedió lo que vimos en muchos medios no o el o, o los extremos no de este la ciencia no lo puede resolver no que, que, que se dijo en muchos en muchos entornos o este el extremo, que es justo cuando eso sucede, se abren estas ventanas para las pseudociencias y entonces empezamos a ver a grandes opinadores o influencers trayendo ideas más místicas y más este, de las energías y las leyes de atracción y todo esto que no tiene ningún sustento científico. Entonces creo que el papel del periodismo de ciencia es un poco eh, meterse en esta discusión para poner un concepto que es Inherente a la ciencia y que muy pocas veces está presente en el periodismo, que es la incertidumbre, ¿no? Exacto. O sea, es parte inherente de la ciencia el no saber, el no tener todas las respuestas. Incluso puedes tener una respuesta o una parte de la respuesta, pero eso no significa que existe ni una conclusión, ni un saber absoluto, ni algo que no pueda cambiar, ni algo que no pueda ser refutado, contrastado o visto desde otra perspectiva, desde otra disciplina. Entonces, eso como periodistas generales les cuesta mucho trabajo, ¿no? Es como, no, yo quiero la noticia. Y si tú en un titular dices, la, la investigación podría ayudarnos a entender que podría, ¿no? Como, su, como es lo adecuado, como es lo, lo que tendríamos que hacer como periodistas con rigor, eh, es muy común que se, se, se contraste o se entre en shock con la forma más tradicional de hacer periodismo. Entonces creo que una de las principales labores es introducir en el debate público términos tan importantes como la incertidumbre, el margen de error, por ejemplo, y también el eh, hablar o tomar absolutamente todo con cautela. No es posible que después de un temblor así lo primero que sentimos es la necesidad de decir... Uf, o sea, esto que es, ¿no? O sea, nos, nos cuesta mucho más trabajo este, ser, eh, sobre todo las personas que estamos más ligadas a entornos científicos, este, dudar, ¿no? De eso que eh, explicarlo. Entonces, creo que eh, mucho de lo que podemos hacer como periodistas es tomarlo con cautela y eh, leer no explorar, investigar. Bastaba con meterse a los registros de temblores del sismológico nacional para saber la cantidad de veces, de días, en los que ha coincidido eh, dos sismos, tres sismos, cuatro sismos y hay una hasta de... Eh, o sea, un, un, un sismo ha coincidido seis veces el mismo día, ¿no? Entonces, no es tan poco frecuente, ha sucedido, ¿no? Y además somos tan pequeñitos, ¿no? En nuestra historia dentro de la Tierra, que estamos en una zona tan eh, proclive a, a, los, a los sismos que esto va a seguir sucediendo, decía una, una investigadora. ¿Va a volver a temblar el 19 de septiembre? Y claro que sí. Mientras sigamos viviendo aquí, mientras siga temblando, va a seguir temblando el 19 de septiembre. O sea, no, no como en todos los demás días, ¿no? Entonces creo que es una labor de mucha cautela, de mucha investigación y de poner, digamos, el, esta, esta, este conocimiento y lo que es, ya se sabe al servicio de las personas. Oye, Deida, eh, yo tengo otra pregunta y hay después otra pregunta más, pero eh, mi pregunta es esta. Eh, tanto tú como yo hemos trabajado durante muchos años en oficinas de comunicación de la ciencia en institutos de investigación científica. ¿no? Eh, el papel de un comunicador de la ciencia en estos institutos pues es comunicar precisamente las investigaciones que hacen, se hacen en estos institutos, en particular en la UNAM, pero hay oficinas de comunicación de la ciencia en muchísimos institutos de la UNAM, ¿no? Entonces, eh, esta es una pregunta que yo tuve durante mucho tiempo y la resolví de, de diferentes maneras mientras eh, fui jefa de comunicación, pero mi pregunta es, ¿cómo conciliar en la tarea de un periodista de ciencia cuyo, este, pues uno de los objetivos es transmitir la, eh, la información del modo más crítico posible, darle elementos a los ciudadanos para tomar decisiones informadas, con el papel de un jefe de comunicación cuyo objetivo es hablar de, los, este, de las cosas que suceden al instituto. Muchas veces eh, hay temas que, bueno, pues son, digamos, tranquilos, se, se habla de alguna cuestión teórica, no sé, que, que no tiene mayores repercusiones en la sociedad, pero a mí en particular me tocaron temas como hablar de, de energía nuclear y de accidentes eh, con plantas nucleares, cosas así, ¿no? Cuando yo trabajaba en un instituto que se dedicaba justamente a hacer investigación sobre temas nucleares para fines pacíficos siempre, ¿no? Pero desde luego muchas veces hay temas eh, controversiales, hay momentos de coyuntura en el que los periodistas de ciencia desde las oficinas de comunicación deben tomar decisiones. ¿Cómo eh, conciliar estos dos puntos de vista cuando uno está trabajando en, en estos medios institucionales? Eh, yo diría que no tendríamos que forzar esa... Eh, esa relación, creo que hay que dejar muy claro que el periodismo debe ser periodismo independiente, ¿no? Y es muy difícil dentro de las unidades de comunicación, sobre todo si están, eh, frente, eh, digamos, eh, lideradas por personas que nunca han tenido relación con medios de comunicación o que vienen desde la formación científica, que sucede con bastante frecuencia, ¿no? Si eres de biología, pues alguien de, biolo de biología que lleva la comunicación, ¿no? Entonces es eh, mucho más distinto. Difícil, ¿no? El entender las dinámicas, las complejidades, las urgencias de los medios de comunicación y también los intereses de, eh, pues, que, que, que van a estar en primer lugar, que es el interés público. Pero eso no significa que desde las medios de comunicación no tengamos esas herramientas del periodismo y sobre todo yo diría esa perspectiva porque así como el periodismo trabaja por el interés público, las instituciones científicas y sobre todo las instituciones públicas de investigación científica tendríamos que trabajar para lo mismo entonces es cierto que a pesar de que tengamos diferentes labores y diferentes este, digamos eh, objetivos, como bien dices, en las instituciones, pues básicamente vas a hablar de investigación científica eso no significa que no permeen ciertos eh, principios, metodologías y formas de trabajar, formas de comunicar, en la que más allá de la institución o más allá del personaje o de la autoridad, esté la explicación, las explicaciones que les pueden servir a, las, a los ciudadanos y las ciudadanas para entender realmente y no nada más en lo superficial y no nada más en lo, ¿sabes?, por por las esquinitas, ¿no? sino entender a cabalidad qué es lo que se está haciendo en nuestras eh, eh, instituciones eh, científicas y de qué forma eso no necesariamente se tiene que ser un, una, una cosa aplicada a la realidad de manera inmediata. Estu estuvimos, hemos estado en institutos en donde es muy difícil encontrarle ligas a la, a la realidad o, a, o, tener, este, o dar información de investigaciones que puedan servirle a la gente ya, pero al menos sí el explicar qué es lo que realmente están haciendo, qué tipo de complejidades y de desafíos están enfrentando para desarrollar esa investigación, creo que ahí ya hay un, boom, un vínculo muy claro con el periodismo, pero sobre todo con algo mucho más importante que es trabajar en favor del interés público. Estés en una institución, estés en una empresa, estés en una, no sé, dependencia de gobierno, creo que eso es lo que nos debería unir. ¿No? O, nos, o, o deberíamos coincidir que estés donde estés, deberíamos estar trabajando por el interés público. Absolutamente de acuerdo, querida Ale. Una última pregunta de una de mis alumnas del curso de comunicación de las matemáticas. ¿Cómo se puede comunicar la ciencia de forma que la información genere confianza en los públicos? Pues fíjate que eso es bastante discutible eh, porque mucho, mucha gente tendría esta noción de es, hay que confiar en la ciencia eh, como si fuera, digamos, tú le quitas la palabra ciencia y le pones o cualquier otra cosa y termina haciendo el mismo ejercicio un poco eh, a ciegas, no un poco de confiar en algo simplemente porque confías y no necesariamente porque lo entiendes. Y porque te da cierta certeza de una partecita de la realidad, pero no necesariamente eso significa que conoces toda la realidad. Entonces yo en general no usaría la palabra confianza en el sentido pues, más eh, tradicional, no de voy a confiar en la ciencia, confiemos en la ciencia, sino más bien una perspectiva mucho más crítica. Entonces, ¿cómo comunicarlo? Yo creo in, introduciendo de nuevo el asunto de la incertidumbre. ¿no? O sea, cuando estamos hablando de una investigación científica, ser súper cautelosos, ser súper claros sobre, por ejemplo, de dónde proviene esa investigación, quién la hace, qué eh, his, historial científico, digamos, tienen estas personas, eh, qué tipo de eh, metodología utilizó, qué se ha hecho con esa metodología, que piensan otros, ¿no? Cuando hacemos contraste de fuentes, que pueden ser fuentes científicas en la misma área, pero que te den una perspectiva distinta, un contraste de fuentes. Eh, ¿Qué tipo de muestra utilizaron? Eh, ¿Qué tan confiable? Bueno, sí, ¿qué tan confiable es el método de elección de muestra? O sea, es mucho más explicar los, las, las, las, eh, todas las líneas que atraviesan la investigación, más allá de decirle a la gente, confía en esto o no confíes en esto, ¿no? O sea, más allá de decirle a, a las personas eh, eh, lo que tienen que hacer, simplemente es ahondar, explicar de manera, de la manera más clara posible, para que las personas decidan, si confían en eso o no, si toman una decisión a favor de eso o no, eso creo que ya no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es ofrecer la mejor información posible, la información de la mejor calidad, con el mayor rigor, obviamente sin perder pues, el atractivo, la narrativa, las cosas pues, mucho más creativas. ¿no? Eh, pero sí considero que tiene que ser una labor de mucho mayor... Eh, eh, trabajo sofisticado en cuanto a las explicaciones y la narrativa y las personas decidirán si confían o no en eso Pues muchísimas gracias querida Ale, ha sido de verdad eh, súper interesante escucharte este, me dejaste con un mundo, pensando en un montón de cosas este, y desde luego pues siempre eres bienvenida aquí al programa universitario de derechos humanos y también pues todo el contacto con la red mexicana de periodistas de ciencia es súper súper importante eh, para nosotros y de verdad te agradezco muchísimo por esta ponencia tan tan interesante y esperamos pues que, que nos visites de nuevo pronto, te mando un abrazo muy grande y muchas gracias, un abrazo gracias y seguiremos con nuestro programa eh, con eh, nuestro siguiente conferencista, no sé si quieres decir algo antes mi querido Ismael solamente agradecerle a